Hey. Hoy nos vamos a ver el, el yacimiento arqueológico de los Millares En Santa Fe de Mondújar, como ya sabéis que estamos de vacaciones Y no podemos hacer mucho, pues aprovechamos para ver cosas en Almería Porque que molamos <risa> Bueno, a ver, vamos a ver Vamos a ir ahí, es el, eh, os cuento un poquitillo Es eh, una ciudad prehistórica de la edad de cobre, ¿vale? Tiene más de 5.000 años y es impresionante porque es la primera ciudad europea de la prehistoria o sea, que tenemos ahorita, como tal y está aquí en Almería y nadie lo sabe entonces os bueno, quiero enseñar nadie lo sabe. casi nadie lo sabe sí. os voy a enseñar eh, cómo es no es un yacimiento arqueológico ¿Y hay una, una necrópolis ahí <risa> efectivamente y no sé cómo está porque nunca ha ido María José ha ido cuando era chica y yo hace muy, vamos yo nunca he ido siempre he querido ir así que Ahora lo enseñaremos claro. y a ver qué os parece, ¿vale? Y luego intentaremos comer en Los Alabia. Pérez, en Alavia. Y veremos también un poquito ya a ver Alavia, un pueblo de Ciudad al medio tranquilo, un día de semana, turismo seguro, mascarillas, geles y nada, allá vamos. A ver qué os parece la experiencia que vamos a vivir. Bueno, aquí estamos ya y con mucha suerte porque estamos nada más que nosotros dos por tanto, y, y por lo tanto eso, esto es para que no veáis el ambiente árido que hay y bueno vamos a ver hacia este, este camino según entras, nos lleva hacia la necrópolis y luego nos han dicho la guía que, que podemos ir andando luego hacia una reconstrucción que estaría hacia hacia ese camino una reconstrucción de lo que era la, la ciudad así que nada vamos a empezar a ver cosillas a ver qué os parece bueno vamos caminando llevamos ya un, un cachillo tampoco llevamos tanto pero ya hemos visto ahí el poblado, el aula de interpretación, que luego iremos a verla. Y nada, esto, Majo, mira la cámara. Esto es una pasada porque vamos solos y vamos sin mascarilla. A ver, cosas que me gustan de los millares, de lo poco que llevamos. Primero, se transita muy bien, puedes venir, bueno, tienes que tener calzado cómodo y ropa cómoda, pero al final es un poco eh, ruta... De... Bueno. Pero es una ruta, una ruta pa, como tipo senderismo pa, que está muy bien para caminar un ratillo. Dura hora y media más o menos, entre hora y media y dos horas lo que es la visita. Y pues eso, en tiempos como hoy que estamos con el coronavirus y demás, es una pasada que estemos nosotros dos solos y podamos disfrutar de esto. Es una pena que cosas como esta no, no, no, la gente no las conozca o no venga. Entonces yo os invito a que si venís al medio os acerquéis por aquí porque os va a gustar. Va a ser un parte, parte de la historia... De, de, de la de, de cobre y ya está, vamos allá, vamos voy a enseñar el yacimiento hay cosas que, que no me gustan que es como que por ejemplo los paneles están un poco degradados por el sol y demás y luego sí que es verdad que tenemos aquí esto que se pone se supone que es un código QR que podemos nos hace una nos pone un vídeo y podemos verlo virtualmente ahora os voy a enseñar las tumbas vale esto que veis aquí son eh, lo que sería la necrópolis y esto sería lo que sería una tumba con aspecto circular y aquí es donde hacían los enterramientos. Podéis ver aquí que hay eh, dos, tres túmulos, por lo visto es está circular, ese está, este está abierto. Si lo podéis ver, yo creo que aquí lo que han hecho ha sido dejar para que veamos eh, cómo se construía más o menos, ¿no? Sería esta base de piedra, luego iban levantando como una cúpula y al final hacían el cerramiento en circular que hacían de la de la tumba aquí aquí podéis ver la tumba como se quedaría el túmulo al final completamente cerrado y como me gusta explorar pues acabo de encontrar uno que no está tan bien conservado que veis la profundidad no sé si se aprecia pero bueno llegado a lo que sería el, el poblado, aquí está el yacimiento del poblado, como podéis ver las murallas y lo que serían las, las yo imagino que esos serán pie torres de defensa, una pasada verdad. Esto es el río Andarás. Andarás, andarás y el agua no verás, me decían a mí. Eso es un río. Ahí donde no lo veis, ¿Donde ha ido andando? esto es un río en Almería, caudeloso. Ahí tenemos, claro, sí, sí, sí, ahí tenemos Sierra la Milla, ¿no? ¿Eh? Tenemos Sierra de los Filabres a la izquierda. Sierra de los Filabres sería para allá, yo creo. Creemos que es aquella negra. No Eso de ahí que se ve más oscuro. Luego está el río Andarás, que es ahí. Sierra de la Milla. Sierra la milla, la, Ciudadela, Ciudadela, la rambla de la, la rambla, rambla de Huecha, que es esa de ahí, que se, no se ve, la cuando Almeida se es ve, de eso de ahí, y ahí de ahí es la Sierra de Gador, para que veáis. ¿Eh? Esto es geografía almeriense total. Favorito puro. Bueno, ahora vamos andando por un sendero que nos lleva a lo que es la zona interpretativa de, de los millares. Y os enseñaremos pues una reconstrucción que hay del poblado, de la muralla, me parece que también. Y no sé si hasta de la entrada y demás. Eh, nos está, bueno, me está gustando bastante esta excursión porque está siendo bastante didáctica y tal. Luego os contaré las cosas que vemos positivas y las cosas que vemos negativas para que lo sepáis también si decidís visitar los millares y os dejaré también en la descripción la ubicación de, del yacimiento por si alguno le apetece venir y aquí estamos en la zona de interpretación que como podéis ver tiene lo que serían la, las cabañas, una parte de la muralla y algún túmulo también funerario. Así que nada, vamos a verlo Bueno, está súper bien recreado Como podéis ver Y vamos a ver si podemos entrar en alguna Parece que en algunas sí podemos entrar Y otras están acordonadas Vamos a ver Bueno, pues ya, ya hemos visto los millares, eh, ventajas, inconvenientes de, de los millares, vamos a ver, la visita es gratuita, es una gran ventaja, el horario de apertura es de miércoles a domingo, creemos que de miércoles a domingo de 10 a 2 creo que es, sí. y luego por la tarde. Hombre, es mejor que llaméis para pa confirmar, nosotros llamamos y nos dijeron que no había ningún problema, cosas chulas que estás al aire libre en estos momentos poder quitarte la mascarilla y andar sin ella es un privilegio parece que hemos vuelto al pasado durante esta visita y sí que es verdad que es una visita que se hace rápido dos horas dos horas y cuarto nosotros como estamos Depende moneando ritmo, que nosotros como estamos moneando grabando y demás dos horas y media nos ha llevado pero bueno el acceso es bastante fácil bastante fácil el acceso es piedra. Es piedra. Entonces, mejor calzado cómodo. Calzado cómodo. Y ropa cómoda también. Sí. No y hay muchas cuestas. No hay muchas cuestas, por lo tanto pues, podéis venir con niños. Y luego lo que sí por poner pegas, que nos gusta poner pegas a veces, es un poco posiblemente sea. El tema de la cartelería, que está un poco degradada ya por el sol y demás. Vamos, que casi no se ve. Hay una senda que han querido hacer, hay un amago de árboles, no han regado los árboles y está muerto y queda un poquitillo así... Cutre. Desangelado, más bien, más que cutre, desangelado. Y luego que... Poco más, la Te verdad... que pega con el paisaje. La verdad es que sí, al que final pega con el paisaje almeriense seco. Pero que, vamos, es una visita que yo la recomiendo porque... Es la primera ciudad de de la edad de, de, de cobre que hay en Europa eh, se puede ver eh, lo que es el yacimiento arqueológico eh, están trabajando en ello, que eso es una buena señal es que están intentando mejorarlo y sí que se ven las, la, lo que son las ruinas arqueológicas se ven bastante bien luego, lo que es la zona de interpretación está muy lograda muy bien reconstruida y fácil de ver, quizá, quizá falte alguien que te hable un poco del lugar y demás, sí que te acompañe pero... Yo entiendo que con, con el tema de la pandemia no se haga, así que nada, ahora nos iremos a Alavia, a comer y a disfrutar un poco de ese pueblo también, venga, hasta ahora. Estamos aquí en Alavia ya, en la placecilla del pueblo y fijaos qué, qué lugar más, más mono, más encantador, el ayuntamiento. Pues ya habéis visto, hemos comido en el restaurante Pérez. De primero hemos comido sopa de... Algo que nunca habíamos probado. Sopa de, de, de, de cebolla y lechuga. Cebolla y lechuga, que está muy bueno. Mm. No la hemos jugado, pero está muy bueno. De segundo, fritailla que habéis visto con tomate, carne, pimientos y demás. Muy Somos buena también. Una fritailla, una fritailla de toda vida. Muy típica de aquí de Almería. Yo de postre me he comido un glaseado de chocolate. Que no penséis que es un glaseado de normal, ¿no? el chocolate era así de gordo sí y nada, ya está, ahora nos vamos palmería y quería para finalizar siesta. para siestas, eso es quería finalizar el vídeo, ¿vale? Eh, quiero, como hago siempre al final de los vídeos, recomendar un canal y como hemos estado comiendo de puta madre y genial voy a recomendar el canal de las delicias de Maite, ¿vale? que hace recetas súper buenas súper caseras, muy parecido a lo que hemos comido hoy, así que si queréis aprender a hacer recetas caseras, eh, seguís a Maite y decís que vais de mi parte, ¿vale? Y nada, deciros que si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis, que le deis a like, like y, comentéis. y comentéis. Y recordad que si llego a los 500 suscriptores, haré un sorteo eh, con cosas del Tiger. Que lo he prometido y se da pero tengo que llegar a 500 suscriptores. Así que ya sabéis. Si no, no hay de la China. Si no, no hay sorteo, es lo que hay. Venga, os dejamos. Chao.